Al pequeño ciudadano que llega a la cuna se le enseña que lo que dice el Estado es lo correcto. Al pequeño ciudadano que llega a la cuna se le enseña que lo que dice la religión es lo verdadero. Al pequeño ciudadano que llega a la cuna se le enseña que con dinero, cualquier cosa es posible y todo se puede comprar. No enseña el sistema al niño a ser creativo, sensible, consciente, humano. Nunca enseña el sistema al niño a desplegar sus dones naturales. Jamás enseña el sistema al niño a dinamizar sus talentos particulares. La jefatura negativa no quiere que se haga lo más adecuado. La jefatura negativa solo quiere que obedezcas las leyes. jefatura negativa necesita que te doblegues ante la autoridad aquellas actividades que señala el Estado supuestamente las más correctas causan malestar Aburren, en vez de estimular No se hace lo más adecuado En el entorno más apropiado Aquellas actividades que señala la religión pues las verdaderas provocan oh, incomodidad. Cansan en vez de entusiasmar. No se hace lo más adecuado en el entorno más apropiado. Lo adecuado es realizar actividades que las personas se sienten cómodas aquellas acciones que resultan más agradables para quien las efectúa y son placenteras para quien las recibe pero la dinámica social está a la inversa se la contradicción las cosas están al revés los ciudadanos utilizan a otras personas en vez de servirlas y sirven a los objetos en vez de solamente utilizarlos Las cosas de la tierra están al revés No existe un entorno apropiado Las personas equivocadas están en la cárcel Pero andan libres quienes inician las guerras ¿Andan libres quienes ocasionan fraudes millonarios? Las personas equivocadas están en las posiciones de poder Mientras que las personas con principios, las que disponen Todos saludables son apartadas de las posiciones de gobierno, desterradas de la acción, expulsadas de la mesa de negociación, abortando la renovación. La riqueza está muy mal distribuida Quienes ya tienen mucho siguen acumulando más y más Por el contrario a los hombres y las mujeres con muy poco Se les arrebatan sus últimas pertenencias hasta dejarlos sin nada con la humillación, no existe un entorno apropiado, adecuado, conveniente, justo. La ley y el orden han incrementado las injusticias sociales, la autoridad arbitraria es lo más querido por los líderes Una plaga para la población que los militares defienden con la excusa de la paz Pero siempre hay guerras en nuestro planeta son incapaces de justificar si no es con engaños montañas de propaganda, noticias falsas de etiqueta oficial. No existe un entorno apropiado, adecuado, conveniente, justo. La programación del sistema es un adoctrinamiento que conlleva Apatía y superficialidad, materialismo y sumisión Esclavitud y sufrimiento, dolor y negación Significa enderezar las cosas para que guarden armonía Nación global, energía significa trascender los límites impuestos por la Fuerza Bruta Significa enderezar las cosas para que guarden la armonía equivale a oportunidad para que los ciudadanos tomen la responsabilidad de sus vidas en vez de seguir atrapados por el Estado y sus leyes, por el mercado y sus atropellos, por los gurús ecuaces de la jefatura, por la trampa del dinero y las creencias de la religión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 para que la dinámica social sea perfecta, concretándose la emancipación, todo estará súper bien. Ciudadanos amando a otras personas sin amar a las cosas, sirviendo a la comunidad, alcanzando la sociedad. Me